Hemos tratado de llevar a todos esos tuyiditos, alguno, que sea, a lo mejor con una palabra. A lo mejor no alcanzó a sanar, pero ya va en el camino. Gracias, Señor, ayúdame, ayúdame. Esta palabra es la que me ayuda. Esta palabra es la que me da esa luz que necesito y la fuerza que necesito para salir adelante. Y mira, hoy día en Juan 6. Ah, siguen sí, los milagros, estamos con los milagros del Señor, para que creamos en Él, que veamos que realmente es el Hijo de Dios que vino a salvarnos. Y hoy día, la multiplicación de los panes. Tremenda enseñanza que espero que podamos sacar. Al ver Jesús, que mucha gente acudía a Él, dijo a Felipe, ¿Dónde podríamos comprar pan para dar de comer a todos estos? Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes y dos peces, pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús mandó que se sentaran todos, eran como cinco mil hombres, luego tomó los panes, y después de haber dado gracias a Dios, lo distribuyó a todos, hizo lo mismo con los peces, y les dio a todos lo que quisieron, palabra de Dios. Palabra de Dios, de luz que me ilumina. Iban, proseguían. seguían. Y lógicamente que llegó la hora de comer. Y ahí Jesús se preocupa. Y le pide a Felipe: Vamos, ayuden, Bueno, ustedes están acostumbrados, vayan a comprar algo. Y claro, Felipe: ¿de dónde? Ni todo el oro del mundo, podríamos decir, alcanzaría. Pero por ahí hay alguien, mira que lo quiero dos panes, unos peces. Y el Señor no mira en menos eso. No le dice a él, oye, bueno, cómetelo tú, tranquilo, que eso no sirve para nada. Sino que lo toma, lo bendice y después se lo da. Y vaya. Porque cree en la misericordia, cree que Él puede satisfacer a todos no importa, lo importante es lo que tú pones de tu parte esa persona generosa puso su pancito su pececito y se multiplicó para el bien de qué y la dicha de todos el Señor también espera que tú y yo hermanitos queridos, le pongamos nuestro esfuerzo, le pongamos nuestra voluntad, le pongamos nuestro sí, nada más y Él va a ser maravilla. Pero tenemos que ponernos, tenemos que decirle, sí, Señor, en la mañana, aquí estoy, Señor, me entrego entera. Lo que tengo es tuyo, multiplícalo, tú sabrás lo que haces con ellos, Señor. Ahí está, y él va a poder actuar, hermanos queridos. Tú pones el 1%, nos decían en un retiro, y el Señor pone el 99%. Pero tenemos que poner ese uno, y ese uno es nuestro esfuerzo, ese uno es nuestro sí, pero sí de corazón, hermanos queridos. Así que digamos al Señor hoy día, Señor, no tengo nada, me entrego entera, te entrego estos hijos, estos nietos, estos bisnietos, te entrego mi país, me entrego yo, Señor. Haz lo que quieras. Tú multiplica, tú haz lo que tienes que hacer, y ayúdame a mí a aceptar tu voluntad en tu tiempo, que va a ser siempre lo mejor, que fue ahí cuando estaban cansados, estaban los pececitos, y él multiplicó en ese minuto, y dice la palabra que sobró, hermanos queridos, así que no dudemos en decirle Señor, aumenta, aumenta mi fe, Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo. Espíritu de Dios es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo. Espíritu de Dios es mi canción Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar el rostro de Dios Con mis dedos Señor Levantando mis manos La gloria